Sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos El autobús de miedo sube solo monstruos En Halloween El autobús de miedo tiene cuatro llantas lisa son, lisa son El autobús de miedo tiene cuatro llantas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 ¡Gracias!